Buenos días, si ustedes están viendo esto, quiere decir que no hemos tenido éxito en arreglar una videoconferencia lo cual es una ironía considerando que nosotros somos una organización basada en la tecnología pero bueno, hoy vamos a presentar uno de nuestros primeros proyectos y antes de que ustedes tengan la chance de verlo me gustaría compartir algo sobre el estado del acceso a la información pública y la tecnología en el mundo. Y también me gustaría decirles cómo llegamos a qué sabes. Data, que significa datos abiertos, transparencia y acceso a la información, tuvo su primera reunión en línea en enero de 2012. Nacimos literalmente en el ciberespacio y fue un encuentro de personas con talentos y habilidades diversas, que tenían ganas de cambiar las cosas en su país y en el mundo. Y como buenos uruguayos nos pusimos a pensar mucho y finalmente definimos exactamente cuál era nuestra visión. Nosotros soñamos con una sociedad donde cada ser humano tenga libre acceso a la información y oportunidades que necesita para definir su destino. Y pensamos que la tecnología tiene mucho que aportar en esto. Data promueve el desarrollo humano a través de la creación uso e innovación de tecnologías basadas en datos abiertos para aportar a mejorar nuestras sociedades y nuestros gobiernos. Trabajamos con diversas comunidades en busca de avanzar sus derechos. Aportamos a la mejora de los servicios públicos, promovemos la transparencia en el sector público, abrimos nuevos canales de participación y promovemos la adopción de políticas de datos abiertos. Y en este camino estamos colaborando con varias iniciativas a nivel global. Desde el software a la VTELI, que ustedes van a presenciar en breves instantes, a la Alianza para el Gobierno Abierto, proyectos de transparencia parlamentaria, de estándares de gobierno abierto, y básicamente con un montón de proyectos que estamos avanzando en estos días. Con la visión que tenemos decidimos empezar por un tema verdaderamente apasionante la información pública. En realidad el acceso a la información pública no es exactamente un tema nuevo. Hace 240 años, Anders Kreidenius, eh, junto con otros colegas eh, suecos, hizo en realidad la primera regulación de acceso a la información pública. En forma sencilla, Suecia estableció que todos los documentos del Estado son en principio públicos. En estos 240 años han pasado muchas cosas notoriamente en el siglo XX y hoy más de 90 países tienen una regulación en materia de acceso. Uruguay aprobó la suya en el año 2008 y ustedes seguramente ya han escuchado visiones sobre lo que ha pasado desde entonces. La promesa de las legislaciones en materia de acceso a la información pública es que el Estado se torna más transparente, la participación ciudadana mejora, los procesos estatales se tornan más eficientes y la rendición de cuentas se torna más efectiva. Establecer todas estas cosas toma un tiempo, y mientras la discusión pública se daba, otras cosas fueron pasando en el mundo. Notoriamente, en los años 90, la irrupción de Internet y su constante expansión hasta nuestros días, cambiaron las cosas radicalmente. Sin embargo, la tecnología siempre ha estado ahí, y hace ya 20 años que tenemos Internet. Y hemos presenciado algunos cambios dramáticos, pero aún estamos lejos de aprovechar todo su potencial. Lo verdaderamente nuevo, en realidad, es otra cosa. En el 2007, un grupo de británicos bastante inquietos comenzó la idea de hacer que la información pública que el Estado ponía en línea sirviera para algo. Y uno de estos experimentos terminó siendo el sitio ¿Qué es lo que ellos saben? What do they know? de MySociety que es bastante similar al que presentamos hoy. Lo nuevo, si hay que resumirlo en algo concreto, es que derechos, comunidades y tecnología se están dando la mano. Y de esta forma es que que sabes, nació del trabajo inicial de una programadora uruguaya y un abogado aquí en Inglaterra, pero que luego lo fascinante fue ver cómo el equipo de data se sumó rápidamente a esto y aparecieron voluntarios cuyos rostros nunca hemos visto. La diferencia es el poder de las comunidades y así es como hemos construido, con algunos amigos a nivel internacional y con otros a nivel nacional, este que sabés? En resumen, la clave sigue siendo la gente. ¿Qué sabes pretende que los pedidos de acceso a la información pública lleguen a más gente, que más gente pueda realizar estos pedidos, que se centralicen los pedidos de acceso a la información pública, asistiendo así a los servidores públicos en su trabajo y también sirviendo como un repositorio de todos los pedidos que se realizan al estado para que no haya necesidad de repetir cosas. A nivel comparado, existen al menos 20 iniciativas aunque no todas estén basadas en el mismo software y algunas sean del gobierno y la sociedad civil. En general, son países donde el correo electrónico es una forma válida de comunicarse. Nosotros pensamos que Uruguay, rankeado muy bien en los índices de gobierno electrónico y de transparencia, no va a tener problemas con iniciativas de este tipo. Aunque, por supuesto, los comienzos no son fáciles y aspiramos a colaborar con todos los organismos para sumarse a este que sabés. Y a fin de año esperamos que la lista inicial de organismos que tenemos sea ampliada a todo el Estado uruguayo o a todos los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública. El camino... De Data comienza aquí, y lo hace de esta forma, es sencillo, constructivo, poniendo nuestro empeño en que los derechos se hagan realidad en este mundo digital. Esperamos encontrarnos con otros para avanzar en nuevas soluciones, de acuerdo a la visión que soñamos. Hasta entonces, muchas gracias, y espero que este encuentro sea una oportunidad de aprendizaje para todos.